Estas cosas empiezan como un sueño, ¿no? Un sueño eh, a partir de, de una realidad con la que ya se estaba en contacto, con la que, bueno, ahí coincidimos Javier y yo, eh, es pues una realidad de cooperación en América Latina, en Bullerat, eh, la experiencia de relación con personas que venían de allí. Y fue el caer en la cuenta que la Compañía de Jesús tenía también algo que, que aportar en ese mundo, ...y que una institución, una organización como Alboan... ...podía estar presente en haciendo esa, esa mediación... ...entre la Compañía de Jesús y la sociedad civil. Una organización que había nacido inicialmente... Eh, ...por la idea de unas cuantas personas... ...el apoyo de, de la Compañía y de Jesuitas... ...cuando se incorporan nuevas personas a trabajar... Entra una dinámica nueva de, eh, de decir, bueno, esto es una construcción más amplia. Como un discurso de identidad, ¿no? un discurso de palabras clave que nos ayudaban a ir, a ir configurando. ¿no? Pero luego empiezan a aparecer conceptos como construcción de puentes, como plataforma de encuentro, que se van cristalizando en las distintas planificaciones que se hacen. ¿no? En esa concepción de la cooperación eh, muy dialogante, muy desde las personas, desde abajo. Yo creo que se, se incorporan personas muy buenas. Fueron años eh, especialmente duros, ¿no? Y yo creo que a mí, desde luego, me dio. me abrió mucho la esperanza el tema de cómo el equipo eh, recibió la noticia, ¿no? Y cómo fuimos capaces de hacer realidad eso de que somos un equipo y, y hubo un compromiso hubo un compromiso por parte de todo el equipo por sostener las prioridades por hacer esfuerzos económicos probablemente con menos iniciativas pero eh, sosteniendo las más importantes que sí, la experiencia de vulnerabilidad también te nos ha permitido acercarnos más un poquito a lo que viven cotidianamente pues millones de personas en todo el mundo no los jesuitas en España se reorganizaron. Coincidió entonces que Alboan pasó de depender de la provincia de Loyola, que era como el ecosistema en el que habíamos nacido, a formar parte de un proyecto mucho mayor que bueno, pues de, denominaron Provincia de España, ¿no? que abarcaba otra serie de, de, de provincias jesuíticas. Digamos. Nos planteó un primer desafío que era trabajar mucho más en consonancia con, con las otras organizaciones de los jesuitas en España, organizaciones sociales, y especialmente con las del área de cooperación y ahí en concreto con Entre Cultura. Creo que Alboa en estos años ha profundizado sobre todo en tres elementos: en el trabajo en género, en la apuesta por la justicia socioambiental y, bueno, y en lo relacionado con una cultura de la hospitalidad. Todo ello siempre en red con, con otras entidades. Eh, a nivel de género, me parece que bueno, pues, eh, sigue siendo súper pertinente abordar esa cuestión y como siempre, ¿verdad? como hace Alboa, no solo abordando la cuestión en los lugares más allá de nuestras fronteras, sino también en nuestra propia realidad. Y con toda la vocación educativa que tenemos el programa de Mujeres en Marcha África, que es un programa que para mí es un símbolo de lo que se puede hacer en alianza eh, con las distintas personas y entidades que forman parte de, de la plataforma que salvó a... ¿no? Cuando hablamos de justicia socioambiental hemos seguido desarrollando toda la campaña de, de TLC y yo creo que en estos últimos años hemos profundizado más en la parte de la incidencia pública, incidencia política. Ahí seguimos trabajando con Comparte, es una red con la que Alboan eh, está aliada ¿eh, no? y de la que formamos parte desde hace muchos años, una red eh, en América Latina y trabajando por el desarrollo económico alternativo. La Amazonía eh, era un lugar eh, muy simbólico para Alboan porque está presente desde los inicios a través de del Saipe y de la zona del Alto Marañón. Es el pulmón del mundo y que tenemos que trabajar por defenderla y protegerla. ¿no? Y luego, bueno, si hablamos de hospitalidad, sentir y percibir un poco más qué es eso de ser migrante, de salir de tu casa corriendo, atravesar fronteras diversas y, y anhelar llegar a un lugar donde vivir mejor. ¿no? Ese es el alboan que, que está trabajando ahora por el desarrollo humano en tantas partes del mundo y también eh, aquí, porque algo que se subraya cada vez más es que estamos totalmente conectados. ¿verdad? Nuestra vida y nuestro desarrollo digno depende de todo el resto de la humanidad. Estas cinco grandes lupas ¿eh? que tienen que ver con el, la garantizar el acceso a la educación universal, todo lo que tiene que ver con la justicia socioambiental, todo lo que tiene que ver con la equidad de género, lo que tiene que ver con garantizar el, el, la participación, ¿verdad? la ciudadanía global y todo lo que tiene que ver con la dignidad la protección de la dignidad de las, de las personas y familias refugiadas y migrantes en todo el mundo y también aquí. Cada vez más eh, estas cinco causas justas tienen repercusiones en lo local. Estos 25 años también nos están ayudando a agradecer. Queremos agradecer. Agradecimiento pues, a todas las personas, instituciones, empresas, el trabajo estratégico que tenemos con Entre Culturas, nuestra organización Jesuita Aliada. Y quisiera terminar pues, con unas palabras del de Papa Francisco. Allí donde estéis, llevar esperanza. Y que es lo que quisiéramos también ahora devolverle a nuestra sociedad en el País Vasco y, y en Navarra. Agradecimiento y esperanza.